Amigos, eh, hoy les voy a hacer un tutorial para todos aquellos personas que tengan una página web y quieran monetizar con anuncios sus sitios web. Aquí les voy a enseñar cómo eh, eh, poner sus anuncios en el sitio web para que empiecen a monetizar y a ganar dinero con eso. Eh, bien, es, como todos sabemos, hay varias plataformas. La más común y la que más ganancias da es la de Ad AdSense de Google, sí, pero es muy complicado que te acepten la suscripción para que puedas monetizar en, en en AdSense, ya que pues ellos este protegen mucho los derechos de autor y si tienes un sitio web que tienes contenido como videos, música, cualquier cosa que tenga derechos de autor, pues uh, el AdSense Google no te lo va no te va a permitir acceder a, a esta monetización de tu página web, te la va a rechazar. Pero hay otras opciones. De en la descripción les voy a dejar un link donde ustedes van a, a, a, a poder registrarse y hacer los pasos que les voy a explicar en este tutorial para que puedan ustedes eh, ingresar y colocar anuncios para que puedan ustedes ganar dinero a través de ellos. Bien, pues vamos a comenzar el tutorial. Denle link al link, uh, de ahí clip. Si no lo pueden este, dar clic, copienlo y lo pegan en un navegador. Ahorita vamos a ir a ese proceso. Bien, este, pues empecemos el tutorial. Bienvenidos, vamos a comenzar. Bien. <coughs> Vamos a iniciar ese tutorial. Bien, van a, a copiar el link que les voy a dejar en el, en el video y si no lo pueden dar clic de ahí, pues copienlo y van a abrir un navegador Google y lo van a pegar aquí. ¿Sí? Con este eh, esta ruta les va a abrir esta ventana, esta pestaña. Bien, vamos a ponerlo en español para poderlo traducir. ¿Quieres verificar el tráfico desde tu sitio web, aplicación, página de Facebook u otra fuente de tráfico? Bien, aquí pues es para loguearse una vez que ustedes tengan cuenta. Pero como ustedes no tienen cuenta y yo no tengo cuenta ahorita, voy a crear una. Bien, vamos a decir, si ya tienes una cuenta, le damos clic aquí. Y volvemos a poner a, a español. Y dice, registrarse no aquí no le vamos a dar registrarse vamos a darle aquí en no tengo no tienes una cuenta le damos clic aquí a traducir bien aparece la misma la misma pestaña que apareció al principio vamos a darle aquí como queremos registrarnos vamos a ponerle tutorial Correo electrónico tutoriales. Este es como van a querer registrarse o usar su nick para ingresar a, a esta plataforma. Vamos a ponerle Jorge Leal. Sí. Y ¿Sí? ponemos nuestro correo electrónico. y le damos continuar sí bien aquí vamos a ponerle también un acceso vamos a ponerle Jorge Leal igual Jorge Leal ponemos una contraseña como queremos recibir nuestros mensajes, vamos a seleccionar Facebook y ponemos aquí nuestra cuenta de Messenger que es de Facebook, Telegrama, Whatsapp, no vamos a poner por Whatsapp, Ah, sí, sí. Cuenta de Messenger Es eh... No, pues no Vamos a dejarlo ahí sin sí, Cuenta de Messenger Como queremos recibir nuestros pagos Por Paypal Y aquí ponemos nuestra cuenta De email De Paypal Sí, y vamos a ver, registro completo dice este este campo es obligatorio pues también ponemos aquí me faltó 30 listo Sí. es los campos que hay que llenar ya ya estamos registrados y nos va a llegar un correo a nuestro un, un mensaje a nuestro correo. Sí. Se ha enviado un. Dice, acabamos de enviar un enlace de verificación a tutoriales Arroba gmail. Por favor, revise su bandeja de entrada y haga clic en el enlace de para comenzar. Si no puede encontrar este correo electrónico que podrá deberse a filtros de correo no deseados, solicite un nuevo. Aquí. Bien, vamos a revisar nuestro correo. Vamos a esperar un momento a ver si llega. Ya llegó, ya llegó nuestro correo, vamos a abrirlo, y dice, hola Jorge, tenemos la opinión de Google, bueno, es que aquí acabo de crear una cuenta, bueno, es la cuenta de Google, espera un poquito más, aquí está, bien, hasta Team, abrimos nuestro correo, dice, vamos a traducir, Bienvenido a Dasterra, Jorge Leal, ya casi está todo listo, simplemente haga clic en el botón de abajo para confirmar que realmente es usted. Vamos a confirmar que si sí, nosotros generamos ese, ese acceso a esa cuenta y ya nos va a poder este iniciar sesión. Vamos a esperar a que confirme que sí somos nosotros. Listo, bien, una vez ya dado la confirmación, tarda de uno, eh, creo que en el mismo día les aprueban que ya puedan iniciar sesión. <coughs> bien, pero en este tutorial <coughs> yo voy a iniciar sesión eh, con otra cuenta, como, como ya la tengo yo hecha para mi sitio web. Si, ¿sí? ya ustedes ya después, cuando se puedan loguear, ya van a poder eh, entrar. Y a visualizar el mismo formato. Bien, vamos a ponerle mi correo electrónico anterior. Bien. <coughs> e iniciamos. Bien. Ya estamos aquí en la plataforma. Les voy a dar un tour eh, rápido. ¿Sí? El dashboard es la la página de inicio. ¿Sí? Ustedes pueden ir este eh, leyendo, tra, eh, le dan clic derecho y lo traducen. Para que se den una idea de lo que se va poniendo aquí en la plataforma. ¿Sí? Bien, tenemos estadísticas de los eh, que se gana diariamente por sus impresiones de anuncios los clics que se le dan y pues los porcentajes de la cantidad de anuncios y aquí pues la ganancia que se da ¿sí? por 49 impresiones un clic este me han dado 0.002 centavos ¿sí? entre más alto esté el CPM y el CTR pues sus ganancias pues, serán mayores según las impresiones Bien, está el website, aquí es donde ustedes van a, a poder este eh, copiar los códigos para que les muestre los anuncios, yo ahorita tengo todos esos activados, este desactivado y este pues ya lo, lo, lo elimine, ¿Sí? porque son anuncios que pues no quiero que en mi sitio web salgan. ¿Sí? Porque pues dan spam, están mis, mis seguidores de mi página web A veces a ver un, un video, una página, una plataforma, como quieren llamarle Y pues automáticamente les lanza un anuncio que los saca desde mi web Y eso pues no, eso es molesto para tanto para mí como para mis, mis usuarios ¿Sí? Bien, tenemos los pagos Sí, aquí nosotros podemos cobrar desde 100 dólares por una cuenta de Paypal. Este es... No canso leerle. Bueno, es otra plataforma. son los, bueno, Ustedes ya estando aquí dentro van a, a seleccionar su forma de pago, ¿verdad? Sí, pues pueden cobrar con distintas plataformas di, desde distintos montos mínimos para que ustedes puedan cobrarlo. Después voy a hacer un tutorial ya que llegue a, a mi... Como yo tengo cuenta PayPal hasta que llegue a 100 dólares voy a poder cobrarlos. Ahorita apenas llevo 6 dólares. Bien. Y pues tenemos más opciones, ¿verdad? Bien, ahora, <coughs> ¿cómo, cómo dar de alta eh, nuestra página web para que nos dé, nos esté contando las impresiones de los anuncios que nosotros vamos a estar este, colocando. Bien, vamos a, aquí a Website, vamos a decirle Agregar Web. sí Y aquí es donde ustedes van a poner el, el, la dirección URL ¿sí? de su sitio web. Un ejemplo, mi sitio web que tengo registrado es este. De todo, un poco descargas.com ¿sí? aquí van a seleccionar la categoría qué tipo de, de contenido tiene su, su sitio web la lo que les comentaba al inicio de este tutorial es que esta plataforma no le importa qué tipo de contenido sea en el que tú eh, selecciones te va a permitir eh, generar anuncios ¿sí? colocar tus anuncios a diferencia de, de adsense que es de google si ¿Sí? aquí de alma le ponemos que son un... vídeos cortos anime descargas yo le puse que mi sitio es de descargas entonces me seleccioné esta verdad pero pues ustedes tienen otro tipo de, de web películas mp3 todo eso ustedes seleccionan ya el, el tipo ¿Sí? y aquí pues ustedes van a, a seleccionar qué tipo de, de anuncio quieren que, que salga en su sitio web un ejemplo este este es el que yo uso el más común que son los unos anuncios pequeñitos que no abarcan mucho espacio y, y pues ya este eh, se muestran en su página web y aquí ustedes pueden eh, seleccionar qué tipo de Anuncios no quieren que se muestren en su sitio web. Por ejemplo, si hicieron esta opción, pues no le van a aparecer estos anuncios eróticos. ¿sí? Ni softwares, ni alertas. Estas alertas son cuando salen, están sus usuarios, están viendo algún contenido y le sale una, una alerta ahí de ah, tu batería se está acabando, tu ha caído un un malware a tu celular ocupas instalar esto ustedes ustedes ya lo lo ven ahí después verdad bien y pues ya le dan agregar bien yo no lo hago porque pues ya la tengo configurada esta esta opción de, de ya de registrar su sitio web no es instantáneo como o no no es tan tan rápido como cuando se hacen el, el registro si sí, tarda un poquito pero no es mucho les voy a dar un ejemplo yo cuando hice esta mm -mm. Es Asterra. yo cuando hice esta cuenta sí cuando eh, publiqué digo este di de alta mi página web en, en Asterra sí yo completé el registro el 31 de diciembre de 2020 fue cuando me registré ese mismo día eh, me mandaron eh, la comprobación de solicitud de dominio ¿sí? y ya después hasta el día mmm, pues casi el mismo día a ver aquí está sí, casi el mismo día pero pues ya más tarde <coughs> Ya me mandaron un mensaje que dice, nos complace informarle que sus dominios fueron aprobados. Ahora puede copiarlos y pegarlos en su sitio web. ¿Sí? Es el, el ejemplo que les puse ahorita. ¿Sí? O sea, a veces puede tardar de uno, también uno o dos días. Pero es más rápido que la otra opción de AdSense de Google. O sea, es muy rápido y, y les va a aceptar. Su, su sitio web y su y su contenido inmediatamente es que aquí creo que no no este no buscan contenidos relacionados con derechos de, de autor aquí a esta plataforma lo que le interesa es que promocionen sus anuncios bien ahora cómo pegar los anuncios en mi sitio web vamos a hacer una voy a hacer una pequeña pausa y ahorita continuamos con eso Bien, <coughs> ahora para poder activar los anuncios vamos a darle aquí en Al Codes, sí, y aquí bueno a ustedes no les va a aparecer ninguno de estos, ustedes van a, a darle aquí en Agregar Code para poder agregar un tipo de anuncio y ahorita tengo configurado todo estos tipos de anuncios. Menos este, este no me gustó, entonces mmm, por eso lo, lo eliminé, lo quité, lo bloqueé. Pero ustedes si quieren agregar un nuevo anuncio, le van a dar aquí. Y aquí pues va a estar qué sitio que web eh, en qué sitio web van a poder ustedes eh, publicarlos. Y ¿Sí? la categoría, creo que esto ya está por default, porque es la, la, el paso anterior que, que hicimos. Y únicamente aquí... Bueno, estos ya están activados Son los que ya tengo activos Pero si ustedes quieren agregar uno más Van a seleccionarlo ¿sí? Y van a seleccionar lo que no quieren Que desaparezca En En los anuncios ¿Vale? Y le dan agregar Este es un ejemplo, yo ya tengo activado Y luego el que más uso es este Y el de... Bueno, ahorita les digo cuál es el que uso Bien, el que uso es este. Este, mucho, lo uso mucho. Ahorita les voy a decir cómo, cómo es que los uso. Bien, ahora me voy a ir a mi sitio web, que tengo el wordpress, si ¿sí? donde hago mis, mis modificaciones de mi sitio, mi y subo mi contenido a mi a mi sitio web. Bien, este es un ejemplo de un capítulo. ¿sí? Aquí tengo un anuncio publicado. Aquí y la descripción del contenido y al final tengo otro anuncio pegado después aquí ya pues viene lo que es el vídeo lo que viene siendo lo lo de este los lo que viene el contenido de la página es un le voy a mostrar un ejemplo voy a abrir un un cambio de, de pestaña aquí permítame sí Bien, ahí está. Este, este es el mismo fondo o, o lo que estaba configurando en WordPress de mi sitio web y esto ya es como se muestra desde un celular. ¿Sí? Se fijan, pues está el video, está un anuncio aquí. Este es un anuncio. Luego viene un link que también está en la configuración de mi artículo y otro anuncio más anuncios y aquí está la descripción y pues aquí ya se termina lo que viene siendo la el blog de este de este producto bien ahora cómo poner el anuncio bien aquí ya estoy en wordpress se fijan aquí hay un anuncio que hay otro anuncio la descripción más abajo, más abajo, vamos a localizar el, el, la descripción del producto. Aquí es donde yo pongo la imagen, donde estaba el video. Dame. Mm, okay, sí. Sí, y vamos a irnos a Asterra y vamos a copiar este de este banner. Si nosotros lo pegamos aquí, va a aparecer así. ¿sí? Y así va a aparecer ya en, la, en el sitio web. Pero yo no quiero que parezca el anuncio de de Asterra. Para eso va a estar este logotipo, como parece como de un video. ¿sí? Para que le den play, pero no. Nosotros vamos a irnos al formato HTML. ¿sí? Y vamos a darle un Enter aquí. Que nos separe la imagen del video que yo tengo previamente y aquí vamos a pegar el código de del de, banner de asterra aquí abajito tengo otro código ¿sí? que es uno diferente de un anuncio pequeñito y este que copié es de cuatro anuncios y volvemos a ponerlo en visual esto es en wordpress ¿eh? bien ahora vamos a darle actualizar aquí a, a nuestra página de wordpress para que actualice el contenido de... Aquí al parecer no se ha actualizado. Ahí está, listo. Nos vamos aquí al sitio web de nuevo, que anteriormente no había ningún anuncio. Ahora, como puse una, eh, un banner de cuatro anuncios, antes de, del video me van a salir uno, dos, tres, cuatro anuncios. ¿Sí? Y después ya el de más contenido. Y recuerden que abajito de donde estaba el link de descargas, había también un anuncio más que viene siendo este. Este de aquí. ¿Sí? Y pues abajo hay más anuncios, hay más anuncios. Y así es como ustedes van a configurar eh, sus anuncios en su sitio web. Así es como los van a pegar. Bien. Bueno, espero les haya gustado este tutorial. Está pues algo tedioso, ¿verdad? Pero pues esto... Es, es una forma sencilla de que de que ustedes puedan monetizar su página web mediante anuncios. Si es un blog que ustedes nomás están escribiendo, ponen imágenes, generan historias. Si es un sitio web que hacen ponen videos como yo lo hago, descargan videos para que descarguen videos, software, lo que ustedes gusten, cualquier sitio web es aceptado por Asterra. Y pues así, entre más anuncios ustedes tengan, pongan en sus, en sus blogs... Pues más ganancias van a tener mediante las visualizaciones, visitas a su sitio web. Bien amigos, este espero les haya gustado el tutorial, esto es todo. No olviden de, de no olviden de suscribirse y compartir este tutorial para que personas que tengan sitio web se den cuenta de que pueden ganar dinero también mediante su sitio web publicando anuncios. ¿sí? Lo van a publicar una sola vez. Y lo dejan ahí, si, según las visitas que tengan, personas interesadas que tengan en su producto o, o, o relacionado con su sitio web, pues ustedes van a generar ganancias para siempre, ¿verdad? Bien amigos, les deseo buena suerte y nos vemos en un próximo tutorial. Bye.